Este es un ejemplo sencillo de un video hecho con imágenes cómicas para llamar la atención del público y lograr posicionamiento en los buscadores de cualquier tema que requiera nuestro cliente. Consulte nuestro sitio web.